¡Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy, vamos a hablar con Saori, una chica japonesa que enseña español, y que además, también tiene un canal de YouTube. Saori nos va a contar un poco su experiencia, cómo fue esa primera vez que ella vino a España, un poco qué le llamó la atención, que la verdad es que es bastante curioso lo que nos va a contar, y también, al final de la entrevista, nos va a dar un consejo que sinceramente, yo también te recomiendo que sigas. ¿Por qué? Bien, bueno, pues en primer lugar, porque ella pues ha aprendido español también, al igual que lo estás haciendo tú, y ella pues también ha puesto en práctica este consejo, y no solo ella, sino que yo también puse en práctica este consejo cuando estaba aprendiendo inglés. Sinceramente, me parece uno de los mejores consejos para aprender español. Bueno, pues ya no me entretengo más, no me entretengo más. Es que siempre pues, me enrollo y me enrollo, y no voy al grano. Empezamos con la entrevista de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Hola, Saori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, ¿eh? M muchas gracias a ti por, por <risa> pasarte por aquí para grabar. Saori, eh, ¿nos podrías decir un poco quién eres y a qué te dedicas? Vale, eh, me llamo Saori, soy japonesa, 100% japonesa, nacida en Japón, con los padres japoneses y todo, y bueno, eh, después de estudiar durante mucho tiempo eh, sobre la metodología del idioma japonés, de japonés español y todo eso bueno, eh, ahora yo enseño español en algunas universidades en Japón y también enseño japonés en, bueno, de manera online a los hispanohablantes y también hago un poco de todo, hago Youtube también y bueno. trabajo también de guía turística Ahora no se puede, pero sí. Antes hacía eso, guiar a la gente de Latinoamérica o de España, y eso así que hago un poco de todo, todo relacionado con el idioma español y japonés. Sí, ¡Qué guay! Me gustaría preguntarte sí. cómo empezó tu interés por el idioma español, qué fue lo que te motivó a empezar a estar en contacto con la cultura y con el idioma. Vale, pues al principio lo que más me interesaba mucho era el idioma inglés, la verdad Y de ahí, pues cuando yo estudiaba en el instituto ya manejaba bastante bien el inglés y me, pues me dieron un poquito de ganas de aprender más idiomas Y en mi instituto pues podíamos elegir un idioma extra, aparte de inglés y podíamos como tomar una clase de cada idioma de francés, de alemán, de chino, de español también y tal y la verdad es que me gustó mucho esa clase de español porque el profesor era de, de Guatemala y era súper simpático, muy alegre y más que el idioma me gustó mucho su personalidad el, como que el ambiente de la clase no entonces, sí. de ahí, pues, empecé a tomar clases de español, pero cuando empecé, pues, cambiaron, habían cambiado el profesor, entonces era otro oh. profesor, pero bueno, ahí... Bueno, así fue mi primer contacto con el idioma español. Sí. O sea, que tu primer contacto se puede decir que está basado un poco en la experiencia de las personas, más allá de sí. lo que es el... ¡Qué guay! Eso es. ¡Qué sí. guay, qué guay, qué guay! Y bueno, tú, tú viniste a España, ¿verdad?, hace ya muchos años. ¡Uff, sí! por primera vez cuándo fue ya hace como ocho años creo Ajá. nueve ocho años pero fue para hacer turismo por primera vez fui a Europa ¿Sí? para viajar por toda toda Europa eh, y pues el primer país europeo ¿Sí? <risa> que pisé fue España fue el primer país que pisaste ¿no sí. qué sí. guay y... Bueno, como fue tu primera vez, hmm. ¿Hubo algo que te llamó mucho la atención? Algo que tú, que tú dijiste, oh, qué diferente hmm. es esto en mi país, sí. ¿no? Algo que te, por así decirlo, que te chocó. Vale, pues en ese momento llevaba solo un año y pico estudiando español, entonces mi nivel de español no era tan alto como ahora. <risa> Pero claro, yo siempre intentaba hablar con la gente en español, con por ejemplo con los camareros o con los del hotel o algo así entonces yo solo decía como hola y hablo un poco de español y tal pero la gente como que se, se puso súper contenta no ¡Ay! pero tú hablas español, ¡qué bien! que hablas súper bien, así todo el tiempo muy así, no sé, de manera muy alegre, simpática uh -huh. y eso me gustó mucho y también eh, en las tiendas, por ejemplo, nos llamaban todo el tiempo como guapos, guapas, así ¡Ay! ¿Qué tal guapa? ¿Qué tal bonita? Y así, esas cosas en Japón no se ven Entonces claro. me quedé como sorprendida Pero al mismo tiempo me alegraron mucho, ¿no? ¡Ay! Pues me llaman guapa, ¿eh? Que es eso no, no, no dicen en Japón, pero, pero qué bien, así sí. ¡Qué bueno! Eso, eso pasa sí. mucho, ¿eh? Sobre todo cuando así. son, a ver, cuando son tiendas más locales Eso es, sí más locales, ¿vale? Sí. Ah, yo voy mucho... A ver, a mí me hace gracia porque, a ver, yo no tengo pelo, yo soy calvo, ¿vale? Y cuando voy, por ejemplo, aquí en mi ciudad ponen un mercadillo, uh -huh. eh, y yo voy mucho a comprar fruta y verdura, y a veces voy a echar un vistazo por objetos de segunda mano y eso, ¿no? Sí. Entonces, a mí me dicen mucho rubio. Ah. <risa> me, me dicen rubio, pero a ver, yo, yo soy clarito de piel, pues parezco un poco... aquí en mi ciudad parezco sí. extranjero, parezco giri ¿no? Como se dice. Sí, sí, y me dicen rubio, y me hace ay, mucha ay. gracia, porque no soy rubio, no tengo pelo, pero... <risa> claro. sí, sí, pero es sí, gracioso, es gracioso. es gracioso, sí. Es gracioso, sí, claro, es gracioso, ¿no? sí eso es. Eso, eso en otros países creo que no, no pasa, que las personas de las tiendas locales te, te digan guapo, guapa, mm. así. Mm. Mm, Qué bueno. O sea, si en Japón, por ejemplo, tampoco te dicen mucho dentro de la familia eso, cosas así como, ay, estás muy guapa, o que cosas bonitas, ¿no? que eres muy inteligente, ese tipo de cosas no, tampoco se dice dentro de la familia o entre amigos tampoco, ah. entonces, claro, <ríe> me, me alegro mucho la reacción de la gente de, de España Sí, sí, hay gente hay gente que, lo, que le sale de dentro decirlo, o sea, que lo sí. dicen como como una muletilla, como si yo, por ejemplo, claro. digo, tío... Hay personas que te dicen guapo, pero como sí, una muletilla, sí. ¿sabes? Sí, eso sí. es. ¡Qué bueno! Nunca me había fijado en eso, es verdad, ¿eh? En otros países eso no pasa, sí, ¿eh? Claro. Eso ¡Qué fuerte! Sí. Y, Saori, algo alguna actividad o algo que hiciste aquí que te gustase que te gustase mucho cuando viniste o algún sitio al que fuiste que te llamó la atención ah, o, o comida claro. o alguna comida que probaste pues, o algo sí pues obviamente en general la, la comida española pues obviamente me encanta la paella auténtica pues la paella que hay en Japón es otra cosa <risa> claro, claro. O como, no sé, tapas simples también, en plan patatas bravas, por ejemplo Y mm -hmm. ese tipo de cosas, eh, pues sí, aquí también se puede comer, pero no, no es como muy auténtico Que digamos yeah. claro. Entonces, claro, lo había probado, pero en ese momento, pues me di cuenta de que Ah, pues era otra cosa, vale, claro Claro. Y, y claro, cambian un poquito para, para vender más en Japón, por ejemplo Así que esas cosas, sí, lo de la comida Y también, y algo que me gustaba mucho de España Es que se puede beber alcohol desde temprano o sea, Desde sí. la tarde ya se bebe se Pero aquí sí, sí. en Japón, claro, después de salir del trabajo Un poquito más tarde, pero... En España, para comer también la gente, bueno, toma vino, por ejemplo, o quizá sí. cerveza y algo muy normal, pero aquí no, no es muy común, así que... Entonces, por ejemplo, allí en Japón no es, no es común comer con una botella de vino mm, o, con una, no. con, o con un vaso de cerveza o algo? No, común no es. O sea, quizás si es una fiesta familiar algo así, uh -huh. sí que te sirven, pero claro, seguramente ahí te dicen, ay, pero vas a beber alcohol a estas horas, es como claro. ya es muy todavía es muy temprano Claro, <risa> sí. wow, aquí por ejemplo el vino, una botellita de vino está incluida en el menú Si tú pides un menú claro, del día claro. en un restaurante, sí. está incluido Ah, y tal, también bueno. hablando de eso de bebida y tal, pues en Japón lo normal se, es como que te sirvan un agua, pero gratis Agua o té gratis en los sí. restaurantes o... En, uh -huh. en los bares y tal, ¿no? Entonces, en España, pues no sabía que teníamos que pedir agua y además a veces cuesta más que cerveza o más que vino. O sea, el, sí. una botella de agua. Y yo, pero tan cara agua, o sea, solo quiero beber agua normal. ¿Y por qué hay que pedir? Eso también me, me sorprendió un poquito. Sí. Cierto. A ver, siempre puedes pedir un vasito de agua. <risa> claro. Un vasito pero, de agua. Pero, no sé, me da un poquito de vergüenza, ¿no? Es como, se ve, o está bien, pero... Yo siempre yo siempre pido, eh, si pido una cerveza o... Yo, yo suelo pedir agua, pero si algún día, por ejemplo, pido un café para mm. desayunar, sobre todo, siempre pido un vasito de agua. Ah, claro. Ahora, siempre se suele olvidar. El camarero la, se, se olvida de servirme, claro. ¿no? eso es normal. ¡Claro! También, también sí. Sí. Nunca lo apuntan. Tú le dices un vasito de agua, y te dicen, sí, sí, sí, sí, sí. sí". <risa> y después, si sí, se acuerdan bien, y si no... Bueno, ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es bueno! Verdad, ¡Sí! Saori, eh, mm. me gustaría hacerte una pregunta, porque tú vale. me has dicho que enseñas, enseñas español, como lengua extranjera sí. y eso. Sí. Eh, eh, ¿Has tenido alguna dificultad, o qué es lo que más te ha gustado, o lo que menos te ha gustado, uh -huh. de enseñar español como lengua uh -huh. extranjera sin ser tu lengua materna, ¿sabes lo que te ah, quiero decir? Sí, sí, por ejemplo, me, me ayuda mucho a la hora de como explicar algunas cosas a mis alumnos eh, el, los conocimientos que he aprendido, por ejemplo, es que claro, yo he aprendido el idioma español como mi tercera lengua, entonces claro. Entiendo más o menos por qué no entienden o entiendo más o menos por qué les cuesta un poquito. Por qué tienen ese tipo de errores o problemas Entonces, a la hora de explicar algunas cosas, me resulta súper fácil. Pero, por ejemplo, si tengo que corregir algunos textos, yo digo, a ver, sé que... Está mal quizá, pero quizá podría decir, o algún nativo podría decir eso, pero no estoy 100% segura Eso pasa, entonces en ese caso pues yo pregunto a mis compañeros nativos para confirmar por pues, si acaso Pero ahí sí que, bueno, por poder puedo, pero no me siento tan segura, o sí, necesito como alguna ayuda de la parte de los nativos Claro, pero bueno, no sé si... tú siempre pre preguntas para salir de dudas, ¿no? Eh, claro, claro, eso sí O buscar en, en algún como manual Para profesores, o algo así Pero sí, siempre me preguntan Por ejemplo, ¿se puede decir así también? Y yo... ¿hmm? A mí me suena bien, pero... Claro. Bueno, por si acaso puedes preguntar. Bueno, para, para tu tranquilidad, eh, sí, sí, sí. a los profesores nativos también nos pasa eso. Claro, claro. Sí, sí, hay, sí. hay ciertos puntos de la lengua que, que, que, oye, ¿se puede decir así o no? De hecho, hay, hay, hay foros, hay foros, ah, claro. y tú puedes ver cómo, cómo los profesores de español discuten y discuten, si se puede decir de una forma eso o se si puede decir de otra. O sea, que no es, solo, no es solo tú que es tu tercera lengua, claro, claro. sino que todos, todo, sí, todo sí, el mundo, sí. ¿eh? Estamos igual. Sí. ¡Qué bueno! Ok, <ríe> eh, Saori, para ir terminando ya, me gustaría okay. hacerte una pregunta que, eh, que me gusta hacer a, a la gente okay. que, que habla español, vale. y es ¿cuál es tu, tu palabra, tu expresión, o quizás tu refrán favorito? Sí. En, a, algo que uses muchísimo, que te encante sí. usarlo. Vale, por ejemplo, de muletilla, yo uso siempre o sea, o sea, no sé por qué, pero me gusta, o simplemente se me pega. Se te pega eso. ¿no? <ríe> sí, o sea, o sea, eh, o sea, y cosas que me gustan, por ejemplo, palabras eh, de, como muestra de cariño dentro de familia, o dentro, entre amigos, entre pareja, es lo que no tenemos en japonés, por ejemplo, de llamar cariño a tu pareja, Ajá. o decir cielo, o sol, no sé, esas cosas, ¿no? Amor. Es claro. que no, no tenemos esas palabras en japonés, es muy triste, pero. <risa> claro, hay que o sea, mentar. por ejemplo, por ejemplo sí. tú, a, tú a tu pareja la llamas por su nombre. Claro, por su nombre, simplemente. Ah. O tu madre siempre te llamaba por tu nombre Es que no hay ese tipo de expresión ah. Quizá, no sé, usas honey o algo así de inglés Pero no, no no es nada común, o sea, muy claro. raro O sea, tu, tu, tu madre te dice a ti Saori ¡Claro! Saori y ya está, claro, porque es mi nombre Entonces es un poco soso, ¿no? A veces ¡Qué fuerte! No, no, mi madre, sí. mi madre... Me dice solo, me diría... A ver, yo me llamo José Vicente, sí, ¿vale? Sí. Eh, mi madre... Me... No me diría nunca José Vicente. Mi, ma... mi madre a mí, por ejemplo, me dice Nene. ¡Ah, claro, claro! Pero porque es mi madre, me dice Nene, sí, sí, sí. O, ca... o Cariño, o Cariño, a veces. Sí. Pero sí, nunca es que... me llamaría por mi nombre, ¿eh? Es que, claro, si, si te llaman por tu nombre, suena como muy, muy, no sé, un poco serio, ¿no? En plan, te, te van bastante. a echar bronca o algo así, como... Sí, <risa> sí, sí. en español? De hecho, sí. sí, si aquí en España tienes pareja, es, es bastante, podemos decir, seco decirle sí. a tu pareja, llamar a tu pareja por su nombre. Claro. Hombre, sí, si, cuando, cuando te enfadas, pues sí puedes decirle el nombre completo. Sí. Pero cuando en un contexto de cariño y tal, pues sí. se suele tener un mote, ¿no? Pues a lo mejor hay gente claro. que dice a su pareja Gordi, cariño, ah, claro. nene, nena, sí. ¿sabes? Sí, esas Qué cosas no, no las tenemos en japonés Y es, es lo que echo de menos un poquito, ¿no? Cuando hablo en japonés o cuando estoy en Japón, sí y también algo que he hecho de menos eh, es eh, como que parablotas o tipo insultos, sí. pero más ligeros. Eh, tampoco tenemos en japonés. Bueno, ah. tener sí que tenemos, pero casi nunca se usa. No se usan. Aquí en España, a ver, sí que se usan bastante. Sobre todo cuando estamos enfadados, depende mucho del contexto, claro. con quién estés, si estás con... Por ejemplo, con tu pareja pues no se suelen usar insultos con tu pareja, ni con tu familia, claro. pero con tus amigos a lo mejor a veces puedes sí. decir algo. Es que, y además hay muchas palabras que significan en realidad, ¿eh? significan algo muy vulgar, pero se usa mucho, por ejemplo, de coño. yo escuchar sí. coño para mí es como muy fuerte y en japonés nunca jamás podría decir eso en japonés, ¿eh? en plan, claro. en una conversación así casual. Hay coño o hay, eso, hay mierda, claro. esas cosas, pero claro. es que en España se usa bastante. Claro, claro. Y... A ver, por ejemplo esa palabra que tú has dicho es muy similar a joder. Sí, claro, también. Es como, joder. Ay joder, he olvidado las llaves. Ay <risa> coño, he olvidado las llaves. Sí, sí, sí. O sea, usar esa palabra o joder o incluso jolín. Hay gente que dice ah, jolín, sí. más, que es más suave. Exactamente, eso ya depende de cada persona, sí, de, de, de, claro. de, de, de ti, ¿sabes? Pero sí, sí, es súper común en España, o sea, sí. todos los días. Claro, todos los y días. en se Japón, usan. no. Bueno, a ver, hay, pero no se usan casi nunca. Y por ejemplo, cuando eres mujer, chica, pues te dicen, ay no, pues siendo mujer, pues no puedes es decir esas cosas. Así que, nada. Aquí, no, aquí en España es, es, es una expresión, es el, es el pan de cada día. ¡Claro! Es el pan de cada día, Sí. sí es ¡Qué muy curioso, Saori! Es como que entiendo un poco que quizás los españoles mm. externalizamos mucho más nuestros mm. sentimientos, podríamos mm, decir. Sí, también, sí. Se puede decir, sí. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Sí. Me, alegro, me alegro mucho de haber hablado contigo, ¿eh? O sea, esto... ¡Ay, a mí, eh! Siempre se, aprende, siempre se aprende algo nuevo. ¡Ah, bueno! Y una sí. pregunta que le puede servir mucho a los estudiantes que están vale. a los estudiantes que estén viendo esta entrevista es... Okay. ¿qué, ¿Qué consejo podrías dar tú para aprender español sin estar en España? Mm. Mm. ¿Qué podrías aconsejar? Ok. En mi caso, lo que sigo haciendo y lo que yo hacía mucho, es que Dentro de mi cabeza monto alguna como situación imaginaria y ya empiezo a como bueno decir cosas, hablar en, en voz alta, así como por ejemplo, eh, no sé, eh, te preguntan, bueno, imagínate que estás en una como entrevista de trabajo y te preguntan, ay, pero ¿por qué te gustaría trabajar en nuestra empresa? y tú ya piensas en la respuesta, ¿no? Pero imaginaria, obviamente y así como que cuando estoy en la ducha, por ejemplo, en el baño o donde sea pues estoy pensando siempre en esas situaciones y me pongo a como, no sé, formar frases tipo discurso, mini discurso Yo hago exactamente lo mismo, hago sí. exactamente lo mismo en mi cabeza como que sí. me, me, me, me creo un, un teatro, un teatrillo, claro, ¿sabes? Eso, en mi eso. cabeza sí muy importante. Y así hacer eso, practico ¿no? y si hay alguna palabra que no sé decir, por ejemplo, pues luego busco o luego pregunto y así poquito a poco. Y me si se puede, fantástico. pues te, bueno, escribes también incluso y bueno, si alguien te puede corregir o lo que sea, ¿no? Y así poquito a poco, <risa> practicando, sí. Eso me ha ayudado bastante, sí. ¡Qué bueno, qué bueno, Saori! Sí. Pues es, es, un, es un pedazo de consejo, ¿eh? Increíble, sí. muy bueno, muy bueno. Sí. Vale, pues Saori, vamos a ir terminando, y bueno, vale. eh, ¿quieres decirle algo a, a los estudiantes de español que te están viendo? Pues lo que digo siempre en mis clases es que eh, sin prisa, pero sin pausa. <risa> pues algo haciendo todos los días, aunque sea, no sé, un minutito, de mirar vocabulario o lo que sea, pero sin parar. ¡Pausa! ¡Perfecto! Vale, sí. Saori, voy a dejar todos tus enlaces por, eh, en la descripción vale. del vídeo, ¿vale? Por Muchas si hay algún gracias. estudiante que te quiere seguir en Youtube o en Instagram, sí. lo dejaré ahí. Vale. Y pues, muchísimas gracias por haber, por haber hecho esta entrevista, y ha sido un auténtico placer. Igualmente, sí. <risa> ¡Encantado, Saori! Sí, encantado de conocerte. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! Bueno, pues espero que te haya encantado esta entrevista, yo la verdad es que he disfrutado un montón, y el consejo que ha dado Saori, es un consejo que yo también te recomiendo, porque yo, al igual que ella, también lo he hecho. Y bueno, pues nada, antes de terminar, me gustaría pedirte que me dijeras en los comentarios pues qué te ha parecido la entrevista, ¿Qué, si has aprendido algo nuevo, qué te ha llamado la atención de lo que ha contado Saori, y si tienes alguna sugerencia de otra persona, que, que sea estudiante de español, y tenga un canal de YouTube, y, y te, te gustaría que apareciese en mis entrevistas, pues también dímelo en los comentarios, y e intentaré ponerme en contacto con esta persona. Pues nada, eso ha sido todo, te voy a dejar por aquí un vídeo que hice con Elliot, un chico americano, donde también nos cuenta, desde su punto de vista, las curiosidades que él pues, encontró en España. Y bueno, por aquí te voy a dejar otro vídeo, si quieres, puedes utilizarlo para aprender un poquito más de español. Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo, muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!